Hola hola hola hola chicas y chicos de Tarot Hasidic el entrenamiento cómo están son todos bienvenidos a esta presentación de este en estos encuentros que vamos a tener con nuestra amiga genia Silvia Pisa de Argentina que creo que fue la alumna número uno en los encuentros de Tarot Hasidico original fue como que le quedó claro todo y entonces eh, estamos hablando con el rap Daniel Hinderman y con Silvia Hinderman, Silvia Pisa perdón, Silvia Hinderman, su mamá saludos a la señora su Silvia mamá. saludos a la señora Silvia este el tema de llevar estos hacer un entrenamiento, eso fue idea de Silvia Pisa, gracias Sil y bueno, vamos a hablar de qué va este tema, todos son bienvenidos, tanto los que ya vienen del curso grabado y que estuvimos en vivo hace, creo que dos años, si no mal recuerdo, o algo así. Y también a los que van a entrar nuevos y los que vamos a estar practicando. Todos, todos, todos, bienvenidos. Así que adelante, Julia Pisa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahora acá y a los que se van a ir enterando luego cuando vean el grabado. Y sobre todo a Rahm Gineman, que... Eh, Levantó el guante de este entrenamiento. Este curso lo hicimos en 2018. Digo lo hicimos porque yo estaba también le lo hice ahí con él. <ríe> eh, y la realidad es que eh, le dio un sentido diferente a lo que es el tarot, o al menos a los 22 arcanos. ¿no? Eh, y fue un viaje maravilloso. Es un viaje maravilloso. Y de hecho, los que ya lo hicieron, eh, lo podrán verificar, y los que todavía no lo hicieron, les va a encantar, es un viaje que en realidad lo podemos hacer en cualquier momento de la vida y lo podemos repetir, son unos videos increíbles porque no dice en ningún momento eh, ejemplo, ¿no? la carta del loco al derecho es una cosa, al revés es otra y el sentido como, como estático y rígido de una idea el curso parte de una intención, y la intención es que nosotros podamos reconocer estas 22 energías que nos pertenecen, nos operan, nos ocupan, porque forman parte de las energías que contienen el árbol de la vida. O sea que es conectarnos con la vida, al menos este es el sentido. Y lo que vamos a hacer a lo largo del camino y de la recorrida es que podamos darle un uso práctico. En particular a mí me ha sido muy útil poder identificar a estos personajes, estos personajes que soy y que cuando están en un punto ciego de mi percepción me operan sin ser consciente. Entonces entiendo que hay algo que estoy haciendo, hay un circuito en el que me muevo, no puedo hacer otra cosa y cuando voy a revisar qué es lo que estoy moviendo, ¿Qué hago cuando abro mi tarot con los 22 arcanos? No estoy buscando una predicción. En realidad cada vez que lo abro me muestra una historia que es la mía o es tal vez el del que está consultando. ¿De dónde viene este conflicto? ¿Qué es lo, ¿Cuál es esa energía que no estoy utilizando o que está en punto ciego? ¿Qué pasaría si yo la activo, si la muevo? O sea, que no es una predicción, sino que me está diciendo qué es lo que necesito abrir, con qué, qué parte mía necesito conectar. Eh, entonces, es mucho más que simplemente tener un problema de dinero, tener un problema de pareja, eh, tener un problema de vínculos. No, no, se trata de energía. Somos energía, somos energía divina que se mueve todo el tiempo dentro nuestro. Y los arcanos nos ayudan a observarnos. La idea es que en estos encuentros, los que ya hicieron las dos, los dos ciclos, porque fíjense que tenemos 22 arcanos, ¿sí? y vamos a tener tres encuentros, creo que si no, mal no recuerdo, que tienen que ver con el viaje de ida, o sea, desde Keter hasta Malkut. Y vamos a tener después un viaje de retorno, en donde hay arcanos que se mueven desde Malkuth a Keter. O sea que va a haber un proceso de aprendizaje, que es el que viene de Keter hasta Malkuth. Y después va a haber otro proceso, que es desde Malkuth a Keter, que tiene que ver con qué pasó con esas energías que moví. Y si las ubiqué, las usé, las localicé adecuadamente, voy a tener otro proceso muy distinto que el de bajada. Entonces, la idea es que nosotros podemos vernos una vez a la semana. Quienes no han empezado aún el curso o quienes ya lo hicieron, vamos a refrescar el viaje. Cada uno de ustedes, eh, el RAB lo trató de hacer desde el viaje, desde una persona que intenta emigrar, intenta emigrar a otro país, ¿no? Y todo el tarot se va moviendo en base a esa incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a emigrar Mamá. a otro país. Espérame. Pero le puedo... Pero eh, les puedo asegurar que es aplicable a cualquier movimiento en nuestra vida. Como les dije, quiero buscar un mejor trabajo, quiero tener un mejor puesto de trabajo. A donde quiera que lo ubique, este viaje va a ser importantísimo. Entonces, quienes ya lo hicieron, estupendo. Quienes no lo hicieron, vamos a hacer dos videos, o sea, vamos a hacer dos clases semanales. Quiere decir que entre un encuentro y otro, vamos a ver. Dos videos. ¿Esto por qué? Alguno diría por ahí es, es mucho. La idea es que la práctica la podamos llevar a cabo. Y si no tenemos el conocimiento de qué energías estoy manejando, la idea es que de clase a clase sumemos arcanos, los trabajemos esa semana, los observemos en qué área de la vida estoy aplicando esta energía, dónde no la estoy usando. Esto es autoconocimiento. Y es mucho más rico y mucho más profundo que el hecho de que yo diga el loco significa esto o aquello. Cualquier energía que me atraviesa, cualquier energía de la que me apodero desde algún lugar, no necesito recordar ni memorizar nada porque la llevo puesta. Sé lo que sucedió cuando yo trabajé con el loco, en dónde lo busqué, en dónde lo ubiqué, ¿sí? qué me pasó con el mago, en dónde yo realmente usaba esas herramientas que están en Jusmaa, ¿Sí? O sea, vamos a hacer un trabajo súper lindo que, que tal vez sea algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, tal vez, a escuchar, a que es el tarot, como más predictivo. Y en realidad, si vamos a hacer algo predictivo, va a ser tratar de dilucidar qué es lo que hay acá adentro. Tratar de comprender qué es lo que está acá adentro. Porque esto que me está pasando afuera, como anécdota, no es otra cosa que una resonancia. Entonces, vamos a encontrar cuál es la resonancia. Que tengo con esto que no está fluyendo? ¿Con esto que no estoy viendo? ¿Desde dónde? Y vamos a trabajar semana a semana con los arcanos de cada una de las clases. Entonces, para ir a una velocidad un poco, no rápido, pero sí totalmente práctica, vamos a hacer dos clases semanales. Entonces, para la primera clase vamos a traer vistos los dos primeros videos. ¿Sí? que van a estar, en, ya están todos los videos subidos al grupo de Telegram, ustedes pueden verlos a la velocidad que quieren, pero va a ser un requisito que sí los traigan vistos los dos primeros, a la semana siguiente los dos siguientes, porque si no, no vamos a poder hacer una práctica y no nos vamos a poder... Este integrar desde cómo fue la percepción de trabajar con estos arcanos. Y hacer una pequeña práctica, vamos a empezar a hacer prácticas, aunque sea con las cuatro primeras cartas o con las cinco primeras cartas, qué me significan, qué es lo que me está hablando, ¿sí? Porque, como dicen, este, puedo tener mucha, mucho conocimiento, pero lo que me va a dar sensibilidad es encontrar la práctica de esto cómo una carta me habla junto con la otra, cómo una energía se conecta con la otra y desde dónde. Y como estos cercanos se mueven en distintas esferas, eso también me informa, ¿no? Si estoy usando eh, el, el Papa que está en Geburá, ¿sí? O tengo el Rey que está en Gesed, o, ¿y qué pasa si me salen juntos? ¿Qué energía me están conectando? Y lo voy a proyectar a mi situación a lo que estoy viendo, a qué área de la vida en donde esto no me está, no me está cerrando, no me está ayudando. Eh, básicamente va a ser esto. Creo que los encuentros serán más o menos de una hora y media. Por eso es muy importante que los aprovechemos. Toda la parte teórica, por supuesto, tiene que ver con la información que les dio el RAV. Nosotros simplemente, o yo simplemente voy a tratar de acompañar lo que es el proceso como si fuera la práctica. Por eso le hicimos entrenamiento, para que realmente hay 60 personas en el grupo y es tan importante que puedan tener, o sea, recibieron esta herramienta y que no la estén tal vez aprovechando. Así que la idea es que nos reunamos y entre todos tratemos de hacer una práctica y un conocimiento práctico ¿no? de esto que, que es para mí resultó maravilloso el viaje. Eh, no sé si alguien ya tiene sus notas los que ya hicieron el curso y tienen sus notas las pueden tener a mano y vamos también cotejando esto y las preguntas que surjan que tenga que ver con alguna información que yo desconozco obviamente va a ser trasladadas al RAP para que pueda tener en la semana la respuesta correcta eh, y no estar diciendo cualquier cosa por supuesto Dios nos libre de esto. Así que vamos a ver cómo fluye esto. La verdad que me entusiasma la idea de que puedan utilizar esta herramienta. No solo para ustedes, sino para lo que ocurre en lo cotidiano con los que nos rodean. ¿no? Así que, bueno, esta es toda la información que tengo. ¿Alguna pregunta, idea que quiera o que algo que me esté olvidando? Gracias, Silvia. Muy amable. Bueno, vamos a dar la las instrucciones la logística de este asunto perfecto todos los que estamos acá muchas gracias a todos los que ya son parte de tarot jacídico que ya están inscritos y están ya sea en el grupo de facebook o en el grupo de telegram por favor todos los de facebook se mudan a telegram porque ahí vamos a estar haciendo las los entrenamientos con silvia pisa entonces, número uno, los que ya están en Facebook, todos se mudan a Telegram, ¿ok? Y ya estamos ahí. Ya están todos los videos ahí en orden, preciosamente ordenados por el rap Daniel Ginerman, Y también están todas las cartas del tarot de Marsella, las plantillas que en el año 2018 hizo nuestra querida Silvia Pisa. Todos bonitos, ordenadas, las plantillas en cómo va fluyendo, como decía, ya en el primer viaje fuimos de, de Keter a Malhut, en el segundo viaje de Malhut a Keter, y bueno, Silvia va a estar explicando todos los detalles de ese tema. Eso es en la parte, digamos, de cómo vamos a gestionar el entrenamiento. Nos Perfect. mudamos allá. Silvia va a ser cada semana, los domingos, a las 21 horas, Argentina. Así como a hacer... hoy. Así como hoy, así nos hacen lío de horarios ni nada. Hacemos, o sea, así como hoy, vamos a, a gestionar el, el, los cursos. Mis pero horarios... Ahorita no son los 20, pero Silvia, ahorita no son las 21 en la Argentina. Ah, no, no, no. No, pero va a ser los domingos. Disculpa, disculpa que, te, que, ah, que me fui. Bien, bien. Pero a las 21 el domingo. Domingos como hoy, un, los domingos, pero a las 21 horas en Argentina... 19 horas en México, revisa el uso horario de tu país. Ok. Para ¿Puedo poder. Hacer una, pregunta, hacer... una pregunta chiquitita. Sí, adelante. ¿Puedo hacer? Sí. Yo, como, como estoy en España, el horario que cuando, cuando lo van a hacer ustedes el, el, el entrenamiento, yo estaré durmiendo o, o a punto de levantarme para ir a trabajar. Lo vamos el, a dejar el... grabado. Vale, vale, vale, vale, vale. Esa era la pregunta. Ajá. Gracias. Lo vamos a dejar grabado y alojado en el grupo de Telegram, es importante que se muden todos ahí, y ahí va a estar el, la, la clase, digamos, si en el repaso que hiciste, que no estuviste porque estabas soñando con el tarot en España, sí. tienes alguna duda, lo puedes escribir con toda confianza ahí en el chat de Telegram, eso es lo bueno del Telegram, que está fluido la comunicación y demás, sí. vas a hacer preguntas y todo. Incluso en algún momento que Silvia pueda hacer en algún otro horario para que quede. Más fácil para algunos, sobre todo, por ejemplo, yo, Alexis, que están en Alemania, tú que estás en España, podrás hacerlo más temprano en algún domingo que le sea posible a Silvia, se recorre y ya. Pero bueno, eso se va a ir gestionando, estando, en estando el grabado en el problema. Gracias, gracias. Y eso se va a ir gestionando en el transcurso de, del entrenamiento. Entonces, ya tenemos a los que somos parte de Tarot Hasidí, entrenamiento. Ok, ¿y qué, va, qué vamos a hacer? Dentro de, los, dentro de los aspectos que manejamos, todos sabemos con el tema de Tarot Hasidico y todas las cosas que hace el Rap Daniel Hinderman, son tres cosas fundamentales. Teshuvah, Tefila y Sedaka. Entonces, Teshuvah, ¿vale? a mí me, me da... Me gustan los arcanos y esto, como estaba diciendo Silvia, para ver qué cosa no estoy gestionando, por ejemplo, del arcano de, de la sacerdotisa, ejemplo, ¿no? Que me gusta. ¿Qué cosa, qué energía tiene la sacerdotisa y qué soy yo como sacerdotisa? No es que es la carta o no sé qué es el vecino o la vecina, sino cómo estoy gestionando yo esa energía. O de plano o está sea, totalmente apagada, ¿no? Entonces, en ese sentido... Tenemos que entrar a un punto de Teshuvá que se refiere a retorno, retorno a ti, retorno a quién eres tú en esa energía, ¿no? Retorno al no reconocimiento de esa energía en, en, ti, en ti. Y así aplica, un segundo. Ya, perdón, es que pasó un ruido por acá. Entonces, eso aplica a todos los arcanos, o sea, desde el loco, que eso sí me sale súper bien, <ríe> del loco del tarot que se lo tengo naturalmente integrado, cosas integrándolos todos los arcanos en todo el circuito de bajada y de subida y la tejuva darte cuenta que no estás gestionando, ¿no? Y no con un aspecto de rasgarse de las vestiduras o ay qué mal está eso, no, sino darte cuenta. La verdad es que el privilegio es poder observar. No puedes, como digo con mi amiga Silvia, no puedes mutar lo que no eres capaz de observar. Entonces, la verdad es que este proceso en el tarot, con los arquetipos del tarot, es súper, súper maravilloso el hecho de poder observar en autorreferencia. No lo que diga Silvia, no lo que diga Magda, no lo que diga Irene, no lo que diga quien sea, sino lo que me digo yo respecto a estos arquetipos. Entonces está genial en este aspecto, luego el otro aspecto de la acá Vamos a saltar un latefilar porque la tefila ya sabemos que es hacer plegares y se hablar con el Eterno, ¿no? Esto cada uno gestiona eh, su proceso. acá vamos al tema de la acá Vamos a estar haciendo los encuentros semana con semana con Silvia Pisa por Telegram y va a ser interactivo. Y voy a pasarles, o oh, no me acuerdo no, si ya lo puse, el link de PayPal del rap Daniel Hinerman. ¿Para qué? Para hacer aportes. Y van a decir algunos, ay, pero si yo ya pagué el curso. Sí, pero no pagaste el entrenamiento. Y sorry que se lo diga tan clarito, tan clarito, porque hay que ser justos. Silvia va a dar su tiempo. Y si se dan cuenta, todo lo que nosotros estamos haciendo, cuando tú estás haciendo algo, cuando tú vas a un trabajo, te pagan por el trabajo que estás haciendo, pero más allá, fíjate que te voy a compartir algo de una amiga italiana que hace como dos años me dijo, me dijo, es que te das cuenta que cuando estás aportando algo, compartiendo algo, lo que estás dando es tu vida, te das cuenta de la importancia de eso, y, y la verdad es que no, no me había caído así como el 20 la comprensión de, entonces lo que, en ese momento dije, cierto, estás compartiendo vida. Y, vi, y entonces, ¿qué va a hacer Silvia? ¿Qué va a hacer Silvia en los domingos que se dedica a dar el entrenamiento, a compartir su vida, a compartir su energía, a compartir eso? Y es su sedacá y su reconocimiento a la labor del RAP Daniel al haber hecho los cursos, haber bajado toda esa información. Entonces, la sedacá va directo al RAP Daniel, casi casi de parte de Silvia Pisa porque ella es la que va a ser la eh, que va a gestionar y coordinar estos encuentros así que espero ser suficientemente clara con el tema de la CDK porque la CDK es hacer justicia dar al otro lo que es el otro pero tienes tú y entonces sí ir aprovechando y gestionando todos estos clases y entrenamientos maravillosos que nos va a dar Silvia tengo el privilegio de que Silvia me lea mis cartas del tarot a veces cuando se me atora algo que no soy capaz de ver. Me dice, pero pensar, <ríe> pero pensar eso. Eh, y fíjense qué curioso, ¿cómo es, cómo es curioso? Yo también hice el, el curso original, pero no, todavía no me alcanza la comprensión para todas las cosas que ya le alcanza a Silvia. Y es precioso reconocer eso, ¿no? Como otros que van dentro del equipo dentro del curso van adquiriendo habilidades o desarrollando las habilidades más fácil que uno y está bien porque cada uno tiene sus talentos son esas habilidades, sus aptitudes capacidades etcétera y es genial así que bienvenidos todos y para los que para los nuevos para los que van a entrar que no han estado nunca en tarot jacídico entonces el el ingreso tiene un aporte de 84 dólares por ingresar. Pueden invitar a las personas que ustedes crean que les interese este entrenamiento y curso y hacen su aporte, Director del rap Daniel Hinerman, los, los ingresamos en el Telegram y tienen acceso a todo lo que, lo que hay, todas las clases y demás y también al entrenamiento y de la misma manera. Cuando sientan en su corazón eso de, bueno, voy a hacer una acá independientemente de que ya hice el aporte del curso general, la hago, ¿no? Así que espero ser suficientemente clara con eso. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento, ya sea para Silvia sí o para mí, está bien. Eh, una pregunta, ¿cuándo empieza el, el, el entrenamiento? El próximo domingo. Sí, el próximo domingo, la primera sesión la va a hacer eh, Silvia Pisa el próximo domingo 14 de agosto a las 21 horas Argentina, 19 horas México. Así que si te vas a inscribir, si no estás aún ahí, eh, para que vayan repasando las clases. ¿No tienes micro, Sil? Sí, sí. El próximo domingo, no, el otro. Ah, ok. Porque este domingo no estoy, estoy en una, expo en una exposición. Ah, entonces, el 21. Exactamente, ahí estamos. El, 21. el domingo 21 a ah, las 21 horas. Ay, qué bonita combinación. <ríe> Perfecto. Perfecto. Y lo maravilloso, así que nada. Un gusto enorme compartir con todos. Era muy importante aclarar que esto no va a ser como normalmente la gente hace esto, de que traemos como todo muy, un speech armado y que esto es como algo muy estático. Es un curso con mucho movimiento eh, y no es para nada tradicional lo que uno escucha. Porque trae detrás lo que es la sacralidad. Esto no tiene nada que ver con otra cosa que no sea la sacralidad y el conocimiento que la Torah le dio para que pueda hacer el rap, esta traducción de lo que son los arcanos, que no es otra cosa que si uno ve el tarot y lo, y lo percibe desde, desde ese lugar, va a ver en realidad todo un proceso que no tiene que ver para nada lejos de lo que es la Torah, ¿Sí? era el modo en que había la posibilidad de tener un conocimiento que estaba prohibido tener y se usaron estas cartas. El color, el movimiento, la conexión en las esferas y, y la conexión entre cada uno de estos arcanos nos da muchísima información de nosotros que no tiene que ver con nada que no tenga sacralidad. ¿sí? Así que eso es muy importante que lo tengan porque hay gente que tiene una gran confusión y ve esto simplemente como algo esotérico, como si, algo fuera, como si lo esotérico no tuviera cierta divinidad y sacralidad. Y, y esta divinidad está dentro de cada una de las energías que vamos a estudiar. No tiene que ver con este, predicciones, ¿no? ¿no? Normalmente uno, eh, escu donde escucha tarot y, y ese tipo de cosas y de cartas. Lo primero que quiere ver es una predicción que me va a pasar con esto. Y en realidad cualquier persona que me consulta por el tarot, lo que le pregunto es ¿dónde está atorado? ¿Dónde no fluye? ¿Qué es lo que no, no le da alegría o shalom o paz en su vida? Y desde ahí encontramos una respuesta. Pero ¿Y cómo va a salir de eso? Entonces ahí el tarot me va a decir cómo sale de eso, usando esas energías. Pero no me va a decir qué le va a pasar en un mes, ni qué va a pasar dentro de dos semanas. Porque nosotros gestionamos absolutamente, sabiendo o no sabiendo nuestra vida. Entonces, no hacer, tratar de hacer una predicción. Realmente, estamos en evolución constante. ayer lo quiere así. Y si estamos en evolución constante, ¿cómo se puede hacer una predicción? Lo más importante es que podamos ver para nosotros, sí, transformar nosotros nuestra vida. Y vamos a usar el tarot para eso. Para el conocimiento nuestro y después lo vamos a poder ayudar y acompañar a los que tenemos cerca y están en la misma situación que estábamos nosotras. Desconociendo esos puntos que no veíamos. Entonces, nada. Va a ser una herramienta maravillosa, pero era importante aclarar esto. No van a recibir un PDF que diga, el loco al derecho significa esto, al revés significa esto otro. O sea, no va desde ahí. ¿sí? Va a través de una historia que nos va llevando a través de cada una de las esferas y a, cada, a través de cada uno de los arcanos. ¿Siendo quién? El loco todos esos personajes a la vez. ¿sí? Así que bueno, va a estar muy interesante. Múdense. Ahora ya les dejo el link, acá Aide les va a dejar. Ya tienen los videos, pueden mirarlos todos si quieren. Pueden ir viendo de a dos, pero lo importante es que al menos vean los primeros dos que son con los que vamos a trabajar en, la, en el primer encuentro. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este viaje, porque va a ser un viaje increíble. Gracias, Silvia. Muy amable. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, decía Silvia, no nos va a dar una, un PDF de, mira, el loco es esto y, y la sacerdotisa esto y la torre esto. Porque además, el loco, hablando de loco, ¿no? no va a decir lo mismo hoy que lo lea a cuando lo lea dentro de dos semanas o un mes. Ya me va a decir Exacto. otra cosa. Así que... Exacto. Así que no aplica esto de voy a apuntarlo para que se me quede para siempre. No, no, no aplica. Así que qué bueno. Muchas gracias Silvia por tu implicancia, por tu... Eh, vas a estar acá ayudándonos, guiándonos y, bueno, Hashem, muchas gracias a todos los chicos que se unieron a este, a este Zoom. Muchas gracias a los chicos que se van a agregar, que no tienen idea del tarot jacínico, pero seguro les va a súper servir y encantar. Y muchas gracias a los que ya vienen de, por ejemplo, algunos de los chicos dicen, yo estoy en el curso, pero no lo he hecho, ¿no? Se inscribieron, pero no han repasado los videos. Y eso también es, es lindo juntarnos, porque a veces, a veces necesitamos como que, es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Con la mejor amiga, vamos amiga, anda, tú y yo vamos a hacer eso. Porque solito como que ahí no me dan ganas de ir al gym. Entonces, así también. Con estudiar es parecido. Que puedes estar acompañado y eso se siente muy bien. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias. Y muchas gracias al rap Daniel Hinerman por haber es, hecho este Absolutamente. curso en su momento. Y bueno, que sea de bendición para todos y que sea de bendición también para el rap Daniel. Y como él dice, que seamos capaces de... Expandir luz con todo lo que hacemos. Así que, Baruch Hashem, y muchas gracias a todos. Aide, sí. ¿puede hacer una preguntilla? Claro. Que no se de tarot porque no, la que sabe, Silvia. No, no, no, no, no, es de, es de logística. ¿Cuántas cuánta semanas va a ser el entrenamiento? O no se sabe. Silvia, ¿cuántas semanas? Ah, bien, eso habría que pensarlo, porque son en total. 13 videos el primer encuentro y creo que hay otros 9 más de la segunda parte, serán como son, unos 20 videos 20. más o menos, y videos, así sí. que calculemos que serán dos por será más o menos dos meses dos meses, Un, vale más luego, o otra menos, cosa, o, otra cosa que no me igualmente sí, dime, dime. Eh, igualmente, mira ni me fijé en cuánto tiempo vamos a demorar porque porque sí, será se el, ser ser tiempo, que que ser, falta, ¿no? el tiempo que haga falta no el tiempo que haga falta Vamos sí. a volver para atrás si hace falta y a rever lo que... Si hay algo que quedó atrás. La idea es que nos tomemos el tiempo para práctica. ¿sí? Que podamos impregnarnos de la energía y la podamos comprender, la dejemos atravesar por eso. Eh, y no necesitemos tener un memo de qué, qué es cada carta porque voy a ser cada arcano. Cuando soy cada arcano no necesito memorizar. Esto es como cuando... A, comemos una, un, una cosa es cuando alguien te trae un pastel, una torta de chocolate y te dice, ay, mira, no sabes lo que es esa torta o ese pastel. En realidad, voy a poder hablar de eso una vez que me como un pedazo. <risa> ¿Bien? Sí. Entonces, ahí sí, ni, ni, no me voy a olvidar más el nombre de esa torta y de ese pastel porque ya está, ya lo probé, ya sé lo que es. En cambio, si me dicen, no sabes qué rico que es. Sí, no dudo que debe ser rico, pero todavía no lo probé. Así que la idea es esa ¿no? Lo que yo pruebo, lo que yo siento, lo que me atraviesa, no me lo olvido. Entonces no necesito memorizar nada porque, porque lo siento. Así que vamos a trabajar con esto. Oye, Silvia, es como que pasas de Amores. la receta, ¿no? La receta de cocina, pasas de la receta de cocina a hacer el platillo y degustarlo. Exacto. Una ¿No? cosa es que te cuente que este curso es fabuloso, que este recorrido que hacemos por los arcanos, a mí particularmente me voló la cabeza, me voló el corazón porque parecía que me estaba hablando en cada clase de, de una determinada circunstancia que yo atravesé, que no era una, que haber emigrado, sino que era otra cosa. O sea, que cada uno lo puede trasladar hoy. A, a cualquier punto de conflicto que tenga y llevar ese viaje, ¿no? Y parecía que cada clase hablaba de cómo me sentía yo, de cómo era yo, y en realidad cómo era cada uno de esos arcanos en ese instante. Entonces es muy difícil que uno se olvide de esas cosas. Entonces voy a poder saber cómo era, cómo era en cada una de esas instancias, qué le pasó a ese loco cuando, cuando llegó a, a la carta del rey, o cómo era ese loco cuando atravesó al fin la carta del diablo la carta sin nombre, 13, eh, la rueda de la fortuna, eh, la casa de Dios, ¿qué pasó? ¿No? Eh, entonces, ahí, no, no hay manera que yo necesite ir a buscarme en el cuaderno. ¿Qué me significan? ¿No? Porque yo en el viaje me fui dando cuenta de eso, lo que me iba pasando en esas energías. Eh, y espero que ustedes los disfruten de la misma manera y se lo planteen desde... Lo que están atravesando ahora, ubíquense en una situación que les sea conflictiva o que tal vez les está siendo difícil sobrellevar, y desde ahí empiecen a experimentar cada uno de estos personajes que van apareciendo en los videos. Eh, y les va a quedar súper clara la energía que cada uno de ellos le va a ir manifestando. Así que bueno, nos vemos entonces el 21 a las 21, con los dos primeros videos al menos vistos. ¿Otra pequeña Empezando duda? este viaje? ¿Puedo otra pequeña duda? Sí, claro, adelante. <ríe> y ¿La qué? Que, eh, Tampoco me ha quedado claro. Eh, habéis dicho que hay que hacer una aportación, pero ¿de qué cantidad es la aportación? Ah, aportación o, voluntaria. Lo que ¿Voluntaria? Es... Sí, vale. sí, es, es voluntaria. Voluntaria y, y, dais, sí. y vais a pasar por donde se, se tiene que hacer esa aportación, ¿no? Sí, sí Exacto. Ya está en el grupo de Telegram, no sé si ya estás ahí, Sí, sí, ya estoy ahí, sí. Ah, bueno, ahí ¿Ya? voy a poner el link del de PayPal del Rap Daniel para aportes voluntarios para el entrenamiento del Tarot ah, Casino. Exacto. ¿Y, y, los, ¿Y los aportes son por cada, por cada clase o, o en total? O ¿Cómo, o cómo, cómo se suele hacer? Un es un que es la primera por, vez que lo hago. Sí, puede ser un aporte por sesión oh, no, okay. o un aporte por mes. Como tú razones, o cuando te den ganas de aportar, ahí das todo lo que quieras. Exacto. No ganas, está. Fíjate que eso es un aspecto importante del tema de la SEDACA. No tiene que ver con que tengo que dar o ya me toca, sino, no sé si te pasa, pero eso sí me pasa a mí. Hay una situación que, eh, que tenemos una necesidad de dar. Sí. Y suena raro, pero es verdad, por lo menos yo te Exacto. Eso. Tienes una necesidad de dar y la verdad que dar en Tarot Hasidi, no, o por ejemplo, en, en otras este, situaciones que también estamos haciendo con el Rap Daniel, es un buen pretexto para dar, es un buen pretexto para hacerse de acá, para tener méritos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que puedes dar a la semana, puedes dar cada dos semanas, puedes dar al mes o puedes dar cada cinco minutos que te nazca hacerlo. y la sedaca es eso. La sedaca es hacer justicia y sí. nos conviene. La verdad siempre digo conviene más al que da que al que recibe la sedaca. Así que bueno de eso va. Y una cosa interesante con el grupo de tele sobre es, todo en este tema sobre todo en estos temas que son sagrados porque uno puede estar ayudando y haciendo sedaca a una persona que necesita, ¿no? Que tiene una carencia económica desde el sustento básico. Pero cuando uno hace sedaca a este tipo de personas, entre comillas, como es el RAB, ¿no? que lo que hace es ayudarnos a transformar nuestra vida, en realidad nos ayuda a eliminar cualquier problema que tengamos, que pudiéramos tener a futuro, porque tiene que ver con el conocimiento, ¿no? el conocimiento que transmite, el conocimiento que nutre, el conocimiento que nos abre la conciencia, nos libera de las carencias. Entonces, uno puede estar dando... Simplemente alguien que tiene una necesidad, pero le voy a estar supliendo un, un problema momentáneo, una situación momentánea. Cuando, cuando yo aplico una sedacá a la transmisión de la luz, a la transmisión de la conciencia, al darme cuenta, al poder dar mi posibilidad de cambiar y de transformar mi existencia, como la, que, la posibilidad que hace con los mil millones de videos que tiene el RABA en YouTube y en distintas 700 redes, cada red que hay ahí va a estar el esté aportando lo suyo lo que está haciendo es tratando de abrir la conciencia de todos nosotros para que realmente hagamos una masa crítica diferente, conectadas al creador todos y ahí es donde nosotros transformamos nuestra vida y no puede existir una carencia ¿sí? y creo que ahí es la diferencia de una seda acá con la otra aportar a donde Estamos generando luz, a donde se está gestionando luz y a donde simplemente voy a resolver un tema momentáneo que esa persona está atravesando justamente porque hay una falta de conexión con la luz. Si estoy conectado a la luz, no puede existir una carencia en mi existencia. Y eso es, les recomiendo el libro Isabel de paso para que lo lean, porque la realidad es esta. No puedo tener carencias de ninguna índole, ni afectivas, ni de salud, ni de dinero, etc., si yo estoy conectado a la luz, porque en la luz está todo. Cualquier cosa que yo pueda desear es luz. Y lo que va a transformarme es la cantidad de luz que yo puedo albergar. Entonces, si mi vasija es más grande porque mi conciencia se abre, y es lo que me va a dar la capacidad para estar más conectado a la luz, obviamente voy a tener menos oportunidades de tener carencias. Así que la sed acá tiene muchísimo sentido cuando yo la aporto a un espacio generadora de luz y de conciencia para todos ¿Sí? somos como dicen este, atras, somos eh, espiritualmente responsables ¿no? corresponsables de, de unos de otros y en este caso estamos todos tratando de armar una masa crítica, una cantidad de vibración y de energía suficiente para poder este, entrar en algún momento y, y poder revelar el que dicen siempre así que bueno <risa> de acuerdo. ¿Sabes qué? Ya quiero comprar gracia. la boca, no lo <risa> Muchísimas gracias. Le estaba diciendo al rap sobre la charla de la presentación del encuentro. Le digo: Ustedes no se preocupen, que nada más se nos suelta el pico y que nos para. <risa> <¿Qué>? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> sí, ya ya, mire, les quiero contar algo, de, algo sobre el tema de la ceraca que he aprendido a lo largo de chorro mil años en en Torah y demás. Aprendido, ahorita de hecho me anoté aquí, fíjate dentro del tema de la sedacá, hacer ticún por cada carta. Fíjate que mi sedacá me va a servir para hacer ticún para lo que no he comprendido la carta del loco, por ejemplo, porque no ha podido ser el loco muy loco, o porque no ha podido ser el mago, o porque no ha podido ser la sacerdotisa, porque no, bueno, así en los arcanos, ¿no? esa esa hacer mi sedacá, no sé las de ustedes pero el tema que cuando tú das eh, ser acá es importantísimo porque mira Silvia va a transmitir vida ya les dije energía vital ella le llama pranda no energía vital va a transmitir cuando esté eh, compartiendo el entrenamiento rap cuando hizo los cursos y todo lo que está grabado está transmitiendo vida energía vital ahora cómo vas a recibir tú energía vital si no tienes cómo y la verdad la única manera de hacer cómo lo vas a contener es por medio de la seda acá por qué porque si no fíjate eso lo he aprendido y les voy a pasar el tip ya bueno imagínate esto yo soy una persona pobre no tengo comprensión no está cerrado y entonces viene alguien suponiendo que la comprensión sea un mango no pelas el mango y te dan la pulpa entonces en ese momento te comes la pulpa muy a gusto está deliciosa ya se me antojó y ya te sirve por el momento pero qué crees no tienes derecho a la semilla ah no tienes derecho a reproducir los frutos. Así que la acá les paso el dato, es ese derecho energético espiritual que te da derecho a contener la semilla. Por eso es tan importante el tema de la sedacá. No es dinero, últimas. Es energía. Así que bueno, espero ser suficientemente clara con este asunto. Muchas Pero gracias, Cintia. Si Muchas gracias a todos. Y nos vemos entonces. Si no tienen alguna pregunta, vamos a dar por terminado este Zoom de presentación del entrenamiento tarot casídico del rap Daniel Ginerman con Silvia Pisa. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos espero y nos vemos entonces. Gracias. Gracias.